la investidura de un nuevo gobierno de coalición de izquierdas ha levantado muchas expectativas y muchas esperanzas entre los que nos hemos movilizado en las calles en los últimos años ha sido importante que la ceremonia de promesa del presidente y ministros haya sido laica y sin una simbología religiosa ya que al mismo tiempo estamos viendo como en muchos ayuntamientos como por ejemplo el ayuntamiento de zaragoza el Partido Popular, en compañía de ciudadanos, están volviendo a llenar el ayuntamiento con símbolos religiosos. Lo simbólico es un reflejo de la realidad y de ahí la importancia que tiene mantener una simbología universal y laica y no particular. Y sin embargo, ver a los nuevos ministros republicanos jurando lealtad al rey ha llamado la atención. Al fin y al cabo, Alberto Garzón, siempre se ha declarado republicano y siempre ha hecho gala de este asunto. En cierta forma es una contradicción que para ser diputado y senador se obliga a una promesa en la que cada cual puede decir, de acuerdo a la doctrina del Tribunal Constitucional, prácticamente cualquier cosa, pero para ser ministro hay que jurar la lealtad al rey. Este año, por ejemplo, ha habido algunos diputados que han prometido el cargo de diputado por la memoria de las trece rosas o el propio Garzón prometió su cargo de diputado por la democracia y la república. Y en cambio, para ser ministro, ha tenido que jurar lealtad al rey. El asunto es complejo, pero en cierta forma es un desprecio a la soberanía popular. Hace unas semanas, en el Congreso, se podía prometer por la república y sin embargo, para entrar hoy en el gobierno, se debe desdecir del juramento republicano y jurar lealtad al rey. De cara al pueblo, cualquier juramento vale. Y en cambio, para entrar al gobierno, solo vale la lealtad al rey. Debemos saber que la fórmula de promesa o juramento de los ministros en España no es una obligación establecida por ninguna ley deriva de un Real Decreto del Gobierno del año 1979, propuesto por el ministro de la Presidencia de aquel año y que no era otro que uno de los reconvertidos del franquismo, como fue el señor Otero Novas. De hecho, el Tribunal Constitucional ya ha dictaminado que esta fórmula adoptada por el Gobierno no tiene ninguna eficacia, ya que no está sustentada en ninguna obligación legal y en cierta forma constituye una típica invasión de la potestad reglamentaria del gobierno. Y puesto que estos juramentos no son obligatorios por ley, soy de la opinión que los ministros republicanos no deberían haber jurado la lealtad al rey, de igual forma que muchas ministras rompieron la fórmula oficial reglamentaria del citado real decreto y utilizaron una fórmula en lenguaje inclusivo. Estos podrían haber obviado esta frase de lealtad al rey, ya que contradecía su juramento por la república delante de la soberanía popular de unas semanas atrás. Los países democráticos han resuelto de muchas maneras este asunto de las promesas o juramentos solemnes, que por lo demás no dejan de ser reminiscencias de los juramentos religiosos y de los juramentos medievales de sometimiento de los señores ante el nuevo rey cuando la monarquía era electiva entre la nobleza. En Francia actual, no existe ninguna fórmula de juramento de los ministros, aunque en muchos países, sin embargo, todavía perviven fórmulas confesionales y claramente monárquicas, en el caso de algunos estados monárquicos. Pero en muchos países han ido evolucionando a fórmulas enteramente laicas y menos comprometidas ideológicamente, como por ejemplo, la fórmula suiza de juramento de sus ministros, que es la siguiente. Prometo observar la Constitución y las leyes y ejercer en conciencia los deberes de mi cargo. Lo que parece una fórmula neutra y al mismo tiempo de compromiso con las potestades administrativas y políticas propias de un ministro de gobierno. Además tenemos que tener en cuenta que los juramentos, por muy solemnes que sean, suelen ser, a veces afortunadamente, incumplidos. Sin ir más lejos, la monarquía borbónica en España fue reinstaurada con el siguiente juramento en sesión de las Cortes Franquistas de 22 de noviembre de 1975 por parte de Juan Carlos I. Este fue el juramento que hizo Juan Carlos. Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional. Y otras fórmulas de juramento son totalmente desacertadas, como la fórmula constitucional utilizada por Felipe VI el día 10 de junio, el día de su proclamación. El juramento dice, juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas. Si bien es una fórmula constitucional, no deja de contemplarse una competencia, la de hacer guardar la Constitución, que de ninguna forma puede ser una competencia propia de una monarquía parlamentaria. ¿Será entonces una fórmula incorrecta o será que en el fondo la monarquía existente en España no es enteramente parlamentaria? Si bien el asunto que acabo de comentar ha pasado en cierta forma desapercibido, lo que ha generado miles de comentarios y de opiniones ha sido el pin parental en Murcia. Desde Europa Laica lo habíamos advertido al gobierno en reunión con el secretario de Estado de Educación antes de constituirse este nuevo gobierno. En el fondo es utilizar el ardid del pin parental para generar una discusión pública y reforzar el tan cacareado principio de libertad de educación, que no es más que un eufemismo para garantizar la segregación social educativa. Cuando uno oiga hablar de libertad de educación y de libertad de elección de centros, ya sabe que lo que está oyendo es de educación católica y de desigualdad social y económica. Este es el debate de fondo. Se está preparando la movilización para cualquier cambio, por mínimo que sea, que toque la enseñanza concertada católica. En nuestro país no se puede aspirar a un pacto progresista de Estado sobre la enseñanza si no se tocan los intereses de la enseñanza católica. Un gobierno progresista, si de verdad lo es, debe dar pasos adelante en la educación pública laica, con un programa decidido de retirar la financiación pública de las enseñanzas de titularidad privada. No existe ninguna obligación constitucional de financiar la escuela católica, ni ninguna escuela privada. Los problemas en el sistema educativo español, en sus niveles primarios y secundarios, derivan de una misma política bipartidista, pese a cierta disputa teatral, en el mantenimiento de la escuela concertada con un peso sobredimensionado con lo que ello significa de apuntalar el segregacionismo social e ideológico tan fuerte que existe en nuestro país, como muy bien ha destacado los últimos informes de la OCDE. Desde hace unas semanas el metro de Madrid ha aparecido inundado en la campaña publicitaria más potente realizada hasta ahora por el gobierno de la Comunidad de Madrid, por carteles en los que se garantiza el cheque escolar para la educación infantil. Ya está en marcha la apertura de un nuevo sector de negocio en nuestro país, la educación infantil privada sostenida por el cheque escolar, y es increíble que ni desde los grupos parlamentarios de oposición de la Asamblea de Madrid ni desde la sociedad hayamos sido capaces de levantar una fuerte movilización frente a esta amenaza y que va a significar en la práctica una fidelización desde la educación infantil a la enseñanza privada. Finalmente quiero hacer mención a una iniciativa que ha tenido Córdoba Laica que deberíamos imitar por todos lados denunciar la donación directa de dinero público por parte de los ayuntamientos a la asistencia social católica, cosa que no solo ocurre en Córdoba, sino en todos los ayuntamientos de España. Una extraña forma de hacer caridad, la que se hace con el dinero público.